I'm not the only Me estoy pasado ron, solo te quiero a vos. No me sirve el alcohol, nomás me hace faltan las hoes. Ella me dijo I love Me parece que mintió, destruyó mi corazón. Ahora la necesito, escribiendo en mi habitación. A veces sale un hitón, me voy para el estudio a grabarme una canción. Mientras cambio todos los flow. Vareas siempre hay de todo flex sin Dreamon y en el hood. Baby igual a partir los shows. Mientras que lo hago slow, yo solo pide Will. Sabe que tengo la skill, igual lo hago for me. Santi trajo la magic, baby pa'. Para y trapú trapo un papo también, drill en cualquiera si versátil ando yo, M en la producción Gambeta a los líos, sin necesidad de líos Ahora soy una promesa, dulce baila y fresa Arrodillado reza, pa' que no suelte de esa Para que suelo soltar, un uh -huh. soy un star uh -huh. sabe lo que puedo dar, fresh, como lo suelto no uh -huh. ah siempre calidad, uh -huh. vamos directo a la mu Un uh guichido -huh. pra mamá, uh -huh. yeah, yeah Mami estoy pasado Ron, solo te quiero a vos No me sirve el alcohol, no me hace falta en la house ya me dijo lo me parece me parece que mintió, destruyó mi corazón, ahora la necesito. Y mami ti pasa, de run, solo te quiero a vos. No me sirve el alcohol, no me hace falta en la hoax Ella me dijo lo me parece que mintió, destruyó mi corazón, ahora la necesito. Yo hoy. no sé si ella mintió no lo sé. Feliz trabajo y también preoco sé. Ronnie rompi todo basta sé, zapaden aquí un buzo supremo. Yeah, yeah, yeah. eh, todo esto con tu trabajo, no tomamos ningún atajo. sueño Sueña un fajos, la buena energía. mami te pasa de run, solo te quiero a vos me sirve el alcohol nomás hace faltan las hoes ella me dijo hoy me parece que mintió destruyó mi corazón ahora la necesito yeah eh yeah, yeah. a n n 7 y Ma marcos yeah